Estamos en las once y nueve minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Gerri y Ratia y hoy nos acompaña Isabel Salud, ella es la coordinadora general de Izquierda Unida Esqueranitza y también es diputada de Unidos Podemos. Isabel Salud, ¿qué tal? Hola, bueno, muy bien. Bueno? Que ha hecho así una especie de paréntesis en su, en, en venidas de Madrid sí. precisamente para ir a visitarnos también al estudio Sí, sí, sí. Sí, esta semana sí, pues, eh, no hay plenos en el Congreso, eh, pero yo estuve el martes en una reunión además con sindicatos, con el de la ILP, eh, que se recogieron 700.000 firmas eh, para una renta que es muy basiquita de 435 y bueno, pues lleva un año y medio en el Congreso, está parada allí, paralizada, porque el Partido Popular no tiene ninguna voluntad, no va ampliando plazos, va ampliando plazos y bueno, no es una novedad porque tenemos una legislatura que no se está legislando nada ...y lo que viene a demostrar es que en este país... Eh, ...quien gobierna realmente es el Ejecutivo... Eh, y, eh, gobierna ...y no el Parlamento, ¿no?... ...y no el Legislativo... ...que desgraciadamente apro aprobamos cosas en el Parlamento... ...y luego el, el Ejecutivo no las cumple, ¿no?... ...y esa es la realidad, ¿no?... ...pero bueno, no obstante, estuve el martes... ...estuvimos con los sindicatos para... Eh, ...pues bueno, pues para ver cómo... se si hacíamos posible que esto ya entrara en vigor... ¿no? ...que hay mucha gente que tiene necesidades, ¿no?... ...bueno, de todas formas... Eh estaba mencionando que es una legislatura en la que se legisla poco, hombre, tampoco lo de la, lo que la ILP pretende viene registrado en los presupuestos, ¿no? Que acaba de presentar el gobierno. No, no, claro. Ni, ni, ni, much, ni mucho menos, ¿no? Que se claro. puede decir, ¿no? Ya pretendíamos que entrara este año en enero y no fue posible porque claro, todo el mil, don, 2017 estuvimos trabajando, pero fueron ampliando plazos para que pudiera entrar en enero de este año, no será posible y tampoco pues en eh, enero de 2018 y, y bueno, vamos a ver si entra en el, el, el año que viene, ¿no? El veremos porque también va a depender de lo que haga el PNV, también va a depender esta votación. Por cierto, ¿qué les han parecido los presupuestos? Bueno, los presupuestos siguen una lógica que a nosotros bueno, nosotros siempre nos los criticamos, ¿no? Pero es que es, una, es la lógica de un sistema económico que produce riqueza, que además estos últimos años ha producido riqueza en cifras macroeconómicas hemos crecido y que además también ha crecido el empleo, eso es incuestionable, pero que la reparte de una manera injusta, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, ese modelo económico en el que estamos viviendo, pues eso se reproduce también en los presupuestos. Y, por tanto, bueno, pues eh, a pesar de que eh, tiene, tiene esos guiños hacia eh, los, eh, los pensionistas, hacia eh, el funcionariado, eh, pues a pesar de que tiene esos guiños, no es suficiente porque vamos a ver, durante la crisis, durante estos años de crisis, eh, las rentas eh, del trabajo, o sea, lo que son las nóminas, las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras, han perdido un 2% de peso sobre la riqueza que se crea. ¿no? Y ese 2% lo han ganado las rentas empresariales y, y, y las rentas del capital, eh, digamos, las élites económicas, quién tiene más dinero, ¿no? Entonces, eh, esa situación hay que revertir. Ha habido un reparto injusto, un momento muy difícil que la gente está pasando en necesidades. Pues bien, eso no se revierte en este en este presupuesto. Y a pesar de esas subidas, son subidas raquíticas, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto en empleo, como en cultura, como educación, como industria, a pesar de que suben algo, si lo comparamos con el producto interior bruto, o sea, con la riqueza que generamos todos, no sube. ¿no? Y, y aparentemente dice no pero es que sube con, en relación al, al año pasado al año pasado está bien que suba no decimos que no pero no es suficiente porque no arregla todos los problemas que tenemos no por tanto esta es la, la, la lógica y, y a nosotros pues no, no, no la compartimos y por tanto vamos a presentar enmiendas. Ahora estamos en fase de, de estudio eh, de los presupuestos y luego además de que es un presupuesto, como digo, económicamente eh, injusto porque reparte de forma injusta la riqueza que creamos todos, también tra la, la creamos los trabajadores y las trabajadoras, además también es un presupuesto belicista porque aumenta los presupuestos eh, en defensa. Es, son órdenes de la OTAN, la OTAN ha dicho que había que eh, gastar más en armamento, y por tanto son unos presupuestos también belicistas, por lo tanto no, lo, no los compartimos, así que vamos a enmendarlos en este proceso y vamos a ver lo que pasa pues al final de si, se, si las enmiendas que se admitan o no se de todas formas cuando estaba mencionando lo de los crecimientos sí que es cierto que hay un dato objetivo no que las previsiones del propio gobierno de crecimiento mm. en el conjunto del estado es del 2,7% del PIB y la subida en los presupuestos es del 1,3 lo mm -hmm. que quiere decir que hay un desfase enorme no mm -hmm. sí y además estos presupuestos gastan lo que es gasto mm, público están en el 40,5% que son medio punto menos que el año pasado o sea, hay menos gasto público que el año pasado eh, medio, punto, medio punto menos medio, eh, y eh es el presupuesto que tiene un, un menor gasto público de, desde el año 2007 desde que empezara la crisis ¿qué quiere decir? que eh, nosotros lo que estamos hablando es que hay que ingresar más y hay que gastar más y romper con la lógica del recorte que todos estos años ha sido la lógica del recorte la lógica del recorte acaba recortando servicios públicos pues este, este presupuesto que aparentemente eh, tiene unas mejoras pues eh, es el presupuesto que menos eh, gasta quiere decir que a veces las cosas aparentemente se ven de una manera... Y luego, hombre... Lo de los eh, pensionistas es realmente escaso, porque parece la subida a los pensionistas, pero se, subi, se suben solamente a las pensiones más bajas y a las pensiones de viuda, quiere decir que no es suficiente ni mucho menos. De todas formas, ¿qué le ha parecido el que de repente aparezca en el presupuesto un incremento del 32% de la inversión, por ejemplo, en Euskadi? Bueno, pues este es un tema que pues que yo diría que es desde una visión del conjunto de los pueblos de, del Estado, de los pueblos de España, es una situación muy justa porque a, a seguramente a los vascos y a los vascas nos molestaría que hubiera comunidades mejor financiadas, ¿no? Y esto es una compra venta de votos, ¿no? Es un mercadeo y no nos gusta porque las, las reglas de juego deberían estar establecidas y no en función de los votos que tú me das yo te doy y que por tanto favorezco a Caro. Si, si a Euskadi nos favorecen, pues, pues estamos contentos, ¿no? ¿Cómo vamos a negar eso, no? Pero, pero es verdad que hay y, bueno, unos criterios de justicia que nos alertan y desde la honestidad nos tendrían que alertar que no es lógico que beneficien unas partes del Estado y otras no. ¿no? Que si fuera al revés también diríamos lo mismo, ¿no? porque también ha pasado con Canarias, pues que con Canarias necesitaban el voto de los canarios y ha habido mucha inversión en Canarias, ya hubo en el 2017 y también va a haber en esta porque necesitan los votos. Y quiere decir que esto es un problema de Estado, un problema de relaciones entre comunidades que no está resuelto y que no es estable y que de de depende de estos bueno de estos malabarismos, este, y por tanto que de ahí no solamente, bueno, eso pone también de manifiesto, es un aspecto más de que este país necesita abordar eh, las relaciones también con las comunidades autónomas, porque es un problema no resuelto, el problema de Cataluña está ahí, pero ahora nos encontramos también el problema de los presupuestos, que a nosotros nos beneficia, está claro, y que además el PP está haciendo, yo creo que una propaganda inmoral ya, no hablando ya de los puestos de trabajo, que no van a venir a Euskadi, en fin, yo creo que ya roza... Eh, y, por tanto, pone también de manifiesto que este país necesita una seria reflexión sobre la relación entre las comunidades eh, autónomas y el Estado, porque si no, iremos mmm, problema tras problema. ¿no? De cualquier modo, eh, ¿cree que el PNV, por ejemplo, al final aprobará ayudará a aprobar esos presupuestos? Bueno, tiene una situación muy difícil, ¿no? Porque, eh, en primer lugar, ha venido diciendo muy insistentemente eh, que si no se levanta el 155 en Cataluña, no los va a aprobar eh, ya veremos porque los plazos están muy ajustados lo de Cataluña como viene siendo habitual en estos últimos años es imprevisible eh, a pesar de que uno haga previsiones de que esto se ha acabado, que se va a levantar nunca se sabe porque es, ha sido toda una improvisación una, no, no poder hacer previsiones por tanto eso eh, no se sabe y luego hombre, además de eso yo creo que el PNV también tiene un elemento no y es que en Bilbao ha sido, Bilbao-Boscadi han sido los sitios donde los jubilados, y las jubiladas, han salido con más fuerza a la calle, no, y mucha gente también del PNV, y muchos votantes del PNV, no, y claro, con esta subida que propone, que propone los presupuestos generales del Estado, pues es muy escasa y no es suficiente. Antes lo comentaba, no. Por tanto, ahí también tiene una presión, una presión porque cómo va a pactar estos, estos, estos presupuestos, ¿no? Así que pues iremos viendo, yo creo que lo tiene difícil en estos momentos. Bueno, de todas formas dicen que en Cataluña se puede resolver todo antes del 23 de abril, con lo cual sí. habría plazo, no sí. si se configura un gobierno ya veremos, en Cataluña habría plazo para que incluso se levantara, me imagino que alguno estará con mucho interés en tener ganas de levantar si sí. esto pueda llevar asociado a una negociación presupuestaria. Sí, están trabajando con esa, con esa fecha, pero ya te decía que como estos últimos tiempos hemos visto que ya esto se acababa cuando se iban las empresas ya parecía de Cataluña, bueno, cambiaban el, el domicilio fiscal, parecía ya que um, era lo último que iba a pasar que iban a parar, y esto ha continuado, entonces, claro, el tema de Cataluña está en estos momentos eh, tan difícil y, y está en una madeja tan complicada que... Um, Hombre, trabajan ellos con esa fecha, porque hay muchos intereses, pero a veces uno trabaja con fechas y esas fechas no se cumplen. Así que yo ahora no no, no me atrevería a pronosticar nada, porque ya digo que a veces hemos pronosticado cosas que al final no han salido. ¿no? ¿Le, ¿Le ha sorprendido, por cierto, que el PNV se haya matrimoniado de esa manera con, con Cataluña del 155? Hombre, en principio, eh, yo creo que no, porque, a ver, el 155 pues eh, ataca el principio de soberanía bueno soberanía reconocida en la Constitución en estos momentos no y por tanto ataca un aspecto fundamental para Euskadi también no que es eh, que no eh, es una política centralista frente a una política con, con competencias y con el ejercicio de tus competencias la verdad es que durante estos años de crisis hemos vivido un retroceso importantísimo porque se han eh, centralizado mucho ...muchas, muchas eh, competencias que se hacían... ...que se que se desarrollaban en Euskadi... ¿no? ...y en nombre de... ...bueno, en nombre de la crisis... ...en nombre de no, del menor gasto... ...pues, eh, pues por ejemplo, los ayuntamientos... ...no han podido gastar... Eh, ...aunque tuvieran su, eh, superávit, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ha habido un proceso recentralizador... ...y el 155, pues pone de manifiesto... ...o pone... Eh, nos, ...pone manifiesto que... Eh, ...podemos andar en esa senda, ¿no?... Eh, entonces esto es muy delicado, yo lo entiendo y por tanto mm, me, me parece razonable que el Partido Nacionalista Vasco pues pudiera poner eh, toda la carne en el asador, ¿no? Eh, es verdad que eh, a mi entender mm, no le ha interesado esa vía, ¿no? Eso es otra cosa, una cosa es la vía porque yo creo que esa vía ha resultado fallida, ¿no? Y entonces el PNV eh, esa vía no la comparte. Pero otra cosa es el ataque que se ha dado, concretamente poniendo en marcha este, este proceso, pues sí, también también nosotros lo compartimos. ¿eh? A mí nos parece un camino peligroso, un, peli, un camino que no ayuda a la convivencia, sino que nos divide más todavía y por tanto nosotros tampoco estamos de acuerdo. ¿no? Pero... Mencionaba antes y decía que es una legislatura poco productiva, en tanto en cuanto salen muy poquitas leyes. ¿no? Adelante, eso es, la, eso es verdad. Pero parece que se va estirando como un chicle y si hablamos de, una, de que si salen estos presupuestos se prorrogan y ya nos vamos a una final de legislatura. ¿Cree realmente que se va a concluir la legislatura con toda la que está cayendo? Bueno, esa es, esa es la pretensión del Partido Popular. Eh, la verdad es que Mariano Rajoy ha sido un hombre que ha salido de todos los atolladeros, que se mantiene como un coche en el agua. Y, y ahora lo que yo creo que pretende es precisamente lo que comentas, ¿no? Aprobar estos y a alargarlos y a situarse eh, a, a, en el año 2020 las cosas están difícil porque cada vez está más acosado no solamente por la por la eh, corrupción eh, eh, sino por, por por la forma también por eh, como tú decías esta esta legislatura es una legislatura eh, que no se está legislando no el Partido Popular no tiene mayoría no tiene mayoría y las leyes están están aparcadas y además mm, con con, digamos, unas, unas fórmulas formula, unas de actuar, pues, eh, bueno, pues que no tienen nada que ver, no son nada democráticas, ¿no? La mesa, pues, veta todas las propos los proposiciones de ley que supongan un aumento del presupuesto. Y, claro, eh, entonces ni siquiera se pueden eh, tramitar. Antes, que ocurría? Eh, pues, antes lo que ocurría es que eh, se tramitaban, si se aprobaban. Eh, ...se incluían en el próximo presupuesto... ...pero el, el Partido Popular ha cortado de raíz eso... ...entonces bueno, eso está también en el Constitucional... ...pero claro, cuando salga el Constitucional... ...pues ya habremos acabado la legislatura... ...quiere decir que está utilizando, bueno, muchos atajos... ...que son impropios de una democracia... ...y estamos teniendo una legislatura muy poco productiva. Bueno, pero lo que sí tenemos es una legislatura muy controvertida, ¿no?... ...no solamente por las actuaciones en Cataluña con un 155... ...lo que estamos observando... Y estamos observando pues detalles como, por ejemplo, una ley que sí que está en vigor, que es la ley Mordaza, por ejemplo, uh -huh. donde incluso con la desaparición del terrorismo vemos que hay numerosísimas actuaciones judiciales que tienen que ver precisamente con eh, el señalamiento a personas que, bien por apologías del terrorismo, etcétera cuando menos terrorismo hay, pues resulta que es, hay más gente que ahora mismo está en, la, en las cárceles, ¿no? Hay algunas situaciones que sí están complicadas, o por ejemplo lo de la prisión permanente revisable que estaban uh -huh. discutiendo el otro día, ¿no? Es que hay unas situaciones muy complejas que, bueno, tampoco se están abordando de forma, de forma, digamos que radical, ¿no?, entrar a la raíz. Sí, no, porque eh, no, eh, en estos últimos años, además de, de haber vivido una crisis económica, hemos vivido también una crisis de retroceso democrático porque cosas que se decían desde el punto de vista de la libertad de expresión, hace unos años que no eran castigadas, ahora se persiguen, ¿no? Y eso es fruto de la ley Mordaza, ¿no? Y eh, cuando se inició la legislatura, claro, el Partido Popular con Ciudadanos no tiene no tiene mayoría y era posible empezar a derogar cosas, pues nos hemos encontrado con los vetos y estas prácticas que tiene el Partido Popular que están llevados a los tribunales, pero cuando salgan, pues igual ya habremos acabado la, la legislatura. Quiere decir que el el, el sistema está montado de tal manera que realmente quien gobierna, que decimos que la soberanía está en el Parlamento, ¿no? realmente la sober... quien gobierna porque tiene múltiples, múltiples instrumentos para modificar, para alargar plazos, realmente quien gobierna es el Ejecutivo, es el Gobierno. ¿no? Y eso pues, es un elemento que también nos tiene que hacer reflexionar porque, claro, votamos un Parlamento y luego resulta que ese Parlamento eh, tiene una mayoría determinada, se aprueban cosas y, y el Gobierno no las cumple. Eh, y por cierto las fuerzas de izquierda, de izquierda han mencionado Ciudadanos antes que en este caso está sirviendo de apoyo al Partido Popular mm. en muchas ocasiones eh, no contemplan con preocupación el por qué su mensaje no cala y resulta que vemos que hay mensajes al menos las encuestas eso dicen que incrementan posiciones como la de ciudadanos. Bueno, las encuestas son encuestas, ¿no? No, no, ya he dicho. ¿eh? Ya he dicho <ríe> sí, es verdad. Es verdad que cuando van a favor, nos, nos las creemos. Ah, no, todos, todos, se la creen. ¿eh? No, Pero no. bueno, esto hasta cierto punto pues es eh, dentro, dentro del humano, ¿verdad? Pero eh, bueno, vamos a ver. Nosotros somos una fuerza que tenemos una implantación importante. Todo depende cómo se mire, ¿no? Y de dónde vienes y hacia dónde vas, ¿no? Las cosas no son estáticas, ¿no? Eh, nosotros en estos momentos tenemos una fuerza de implantación en en el Congreso que no habíamos tenido antes eh, y que, eh, eh, quiere decir que eso es un paso adelante. Ahora bien, mm, nosotros proponemos un cambio de, de modelo que va a sus raíces y que muchas veces eh, la gente no acaba de ver o, o no es que no acaba de ver, es que tenemos todo un, un, un sistema de comunicación eh, que decir, los medios de comunicación juegan un papel importante no quiere, eh, y entonces, pues nuestro trabajo, nuestra labor es más complicada y es a largo plazo, hacemos propuestas que van en sentido de, de que la gente viva mejor pero somos conscientes de las dificultades que tenemos, no obstante, ya digo mmm, tenemos un buen... Un, un buen espacio ahora mismo en la institución y estamos eh, satisfechos eh, y por tanto seguiremos trabajando en, es, en ese sentido ¿no? desde el punto de vista de la unidad, con otras fuerzas que compartimos aquí compartimos mira, las movilizaciones de permíteme, mira, las movilizaciones de, de feministas, las movilizaciones de los jubilados y las jubiladas han puesto de manifiesto que la gente está cabreada y que hay un nexo común a todas las movilizaciones y es el reparto injusto de la riqueza y es un elemento fundamental, reparto injusto de la riqueza ese es, Luego, cada cual lo vive de una manera, los pensionistas en el forma forma que les rebajan las pensiones, las mujeres en forma de que eh, no se pone dinero para la igualdad, que por cierto, este presupuesto solamente pone 80 millones de los 200 comprometidos, ¿no? Por tanto, eh, eh, más allá de las reivindicaciones propias, tenemos un elemento común, y es que este sistema económico reparte de forma injusta la riqueza que creamos. Por tanto, eh, tenemos que tener la capacidad de levantar la vista y decir, tenemos que cambiar esto para que nuestras reivindicaciones parciales pues tengan una salida, ¿no? Y esto es difícil, lo sabemos, pero es un elemento central. Y por eso nosotros en estos momentos llamamos a que la gente eh, seamos capaces de levantar la vista de nuestras reivindicaciones sin olvidar las nuestras, por supuesto, pero... Eh, viendo que coincidimos con otras muchas personas que, ti que sufren lo mismo y que tenemos un problema común que tenemos que resolver. Si no resolvemos ese problema, será muy difícil que resolvamos. Eh, cuando ha mencionado, estaba hablando de mujeres, precisamente me he acordado que Izquierda Unida era Nietzsche iba a preguntar al, al presidente del gobierno, María Rajoy, sobre eh, qué está sucediendo con la trata de mujeres. ¿no? La, eh, cada dos días, y aquí por ejemplo los que estamos observando, se desmantelan organizaciones... Que están tratando como esclavas a las mujeres. Sí, el tema de la prostitución es un tema no abordado en este país. Eh, yo concretamente he hecho preguntas sobre el tema de la prostitución de esta, hice preguntas a, al gobierno y eh, la prostitución eh, es un, el, casi el 90% un porcentaje muy grande de la prostitución se produce a través de, de tratas eh, de tratas de mujeres que las, que las traen obligadas, ¿no? es, nosotros llamamos la esclavitud del siglo XXI porque es terrible y cada día, cada vez lo, la gente joven va, uh, va como ocio uh, eh, a son consumidores ¿no? Son consumidores, eso. Entonces, hay un gran problema, no resuelto y que no abordamos. Eh, nosotras, desde Izquierda Unida, los pues, Grupo Unidos Podemos, eh, en Madrid, eh, presentamos una, una propuesta, una enmienda al Pacto contra la Violencia de Género, que se aprobó que era relativo a castigar el proselitismo, que es la gente que trabaja con, bueno, que abusa, que negocia de, de la, con las mujeres, la prostitución, y ahora la semana que viene o la próxima vamos a meter una proposición de ley para cambiar eh, el código penal, ya la tenemos preparada en 15 días, las la habrá presentado. Si no, la semana que viene, para castigar a los prostituidores, ¿eh? porque si no hubiera prostituidores, no habría ni trata ni prostitución. Se refiere a los usuarios, a los hombres, sí. Sí, a los usuarios, y para castigar a los a lo, al que se, al que comercia con ellos, se beneficia, a los, al proxeneta y luego para castigar también a los prostituidores, los que prostituyen, ¿Cree que porque tiene, cree y, que tiene no solamente castigarlo, sino además hacer campañas de que socialmente no esté bien visto hoy en día la prostitución está bien vista la gente le da risa, vamos de putas vamos a pasárnoslo bien es una cosa, parece que les gusta quiere decir que se frivoliza mucho y hay un submundo ahí de, de mucho sufrimiento entonces eh, eh, en países donde se, se ha abolido la prostitución ojo, dando salida eh, hay un, aquí hay una cantidad de gente dando salida a las mujeres que están ahí donde se ha abolido la prostitución la prostitución se ha reducido donde no hay demanda se ha reducido la prostitución. No, no, eso, eso tiene mucha lógica, además, ¿no? Sí. Tiene mucha lógica. Ya veremos el recorrido que tiene, y si luego eso llega también, porque yo recuerdo algunas veces cuando se han hecho iniciativas de esas características, sobre todo en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, recuerdo en la época en la que los periódicos fundamentalmente tenían páginas y páginas y páginas de, de contacto, anuncios. comprobado además que buena parte de ellas tenían que ver con redes de trata, eh, o con proxenetas, por ejemplo, que eran los que más o menos estaban controlando el mercado, eh, al final nunca llegaba a una resolución en el Congreso, sea el partido que fuere el que gobernaba, y siempre quedaba aquello en bueno, se recomendará que no se sí. introduzcan ese tipo de anuncios, hombre. Hay mucho negocio detrás y eso condiciona. Son varios millones pero, de euros los que había sí, sí, es verdad, sí. Pero, pero nosotros hemos propuesto ahora, la, la proposición de ley que, que vamos a registrar, no, pueden, no nos la pueden parar porque no supone mmm, cantidad aumento del presupuesto. Quiere decir, ahí esa excusa no la o sea, tiene. Esa excusa ya no hay, ¿no? No hay esa excusa. Entonces vamos a ver luego el, el proceso, no de que vamos a ver qué enmiendas se presentan. y Pero yo creo que este país tiene que abordar, o hay otros países de Europa que no lo han abordado. En, en, en Francia, por ejemplo, está abolida la prostitución y han tenido resultados de disminución. Entonces tenemos que abordarlo. Eh, igual que los vientres de alquiler porque los dientes de alquiler, eh, nosotros, nuestra formación también, después de esta, entraremos también a los dientes de alquiler, que sabes que Ciudadanos ya ha registrado una, eh, hace un año aproximadamente, para que se regulen los dientes de alquiler ¿no? en, en, en España también. Así que, bueno, estas, es por lo menos. Trabajo trabajo <ríe> ahí, entonces. Sí, sí, sí bueno, claro, pues, que tenemos. Isabel Salud, eh, diputada de Unidos Podemos y coordinadora de Izquierda Unida le agradecemos el que ha estado con nosotros. Y seguiremos otros asuntos que muchas veces eh, quedan también en la superficie. Sí. No Fundizamos en ellos y tienen una, una gran repercusión social, evidentemente.